Saludos mi gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso y esto es Anatomía Educando para el Futuro. Hoy vamos a discutir un tema muy especial y es un repaso de embriología. ¿Cómo así un repaso de embriología? Sí, como yo soy docente del área de anatomía y también del área de embriología, quise abrir este espacio para hacer segmentos de anatomía, neuroanatomía y así por el estilo. Pero como la embriología es parte de la ciencia morfológica y tiene que ver con el desarrollo del cuerpo humano quise meter esto acá para ayudarle a muchos estudiantes los cuales no puedan entender esta materia ya que esta asignatura es un poco ficticia y hay que imaginarse mucho las cosas para poder entenderla así que el día de hoy vamos a hablar de un repaso general hasta la quinta semana de gestación y vamos a ver las estructuras que se forman en todo este proceso. Espero que a mis estudiantes que vean este video, por favor, veanlo completo hasta el final para que por lo menos puedan entender cómo es la secuencia y les recomiendo que por favor se busquen el libro de texto. Recuerden que no es una clase de embriología, sino un repaso general de la asignatura hasta la quinta semana de gestación, comenzando la fecundación hasta la quinta semana. Ahí vamos a abarcar algunos temas importantes como son la gastrulación, la neurulación y las formaciones del intestino primitivo. Así que jóvenes, sin más que decir, vamos a comenzar con este tema y el tema es muy interesante y espero que puedan aprender mucho con este repaso general. Así que ya ustedes saben, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que le lleguen las notificaciones y compartan nuestros videos con sus compañeros, colegas y amigos. Que de seguro le puede servir de mucha ayuda. Así que vamos arriba. Esto que se ve aquí. Miren esa, esa cavidad que está ahí es la cavidad blastocítica. Esto que está acá es el embrioblasto. El embrioblasto también llamada masa celular interna. Y esto es la cavidad blastocítica. Entonces jóvenes miren acá. Ese embrioblasto vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener una estructura llamada hipoblasto. Y otra estructura llamada epiblasto. Eso se llama disco bilaminal. Del embrioblasto sale el disco bilaminal. De ese disco bilaminal tenemos lo siguiente. El hipoblasto que va a dar origen al saco vitelino. Eso que se ve acá, saco vitelino. Y vamos a tener el epiblasto que va a dar lugar específicamente a las células germinales. A las células germinales va a dar origen el epiblasto. Principalmente van a salir acá del epiblasto el disco trilaminal. Ese disco trilaminar es lo que dará origen a las tres capas geminativas. ¿Cuáles son esas? Una capa superficial llamada ectodermo, una capa media llamada mesodermo y una capa interna denominada endodermo. Esto es muy importante conocerlo. A partir de acá del ectodermo, mesodermo y endodermo es que comienza la formación de las estructuras que ustedes conocen como órganos. Eso lo vamos a ver ahora. Espero que hayan entendido esa imagen. Y vamos a entrar ahora a la formación del disco bilaminal, disco trilaminal. Que es lo que vimos en, en el esquema. Aquí tenemos esa estructura que está acá. Eso es el epiblasto. Lo verde que se ve aquí. El hipoblasto sería los tulitos que está en el medio. Bien. Aquí vamos a tener que esto se llama disco embrionario bilaminal. Esa estructura. Epiblasto, epiblasto hipoblasto, disco bilaminal. De estas dos estructuras principalmente del epiblasto que mencionamos, que es la estructura que está acá, esa va a dar tres capas eliminativas y eso se denomina disco trilaminal, disco embrionario trilaminal. Bien, cuando le hablan de eso, le están hablando de esas tres capas eliminativas. Tenemos acá el ectodermo, que es la capa superficial, el mesodermo, que es la capa media, y el endodermo, que es la capa más profunda. También vamos a tener acá que el ectodermo dará origen a esto, que se llama tubo neural, y eso es muy importante que va a ser el futuro sistema nervioso también de ahí deriva la piel y vamos a ver más adelante qué es lo que ocurre en la tercera semana va a ocurrir lo siguiente esa capa germinativa que mencionamos, el ectodermo que va a ser la más superficial la amarillita que se encuentra acá que es el mesodermo y, la de, y, la, y esta que es la azulita se denomina endodermo ocurre lo siguiente del ectodermo mencionamos que sale el sistema nervioso y la piel ¿Qué capa de la piel? Específicamente la epidermis, es la que deriva del ectodermo. La dermis deriva del mesodermo, que es la capa más profunda. Aquí vamos a tener que del mesodermo aparece el, los músculos, sistema músculo esquelético, tejido mesenquimal y eso, aparece en el mesodermo. También en el mesodermo tenemos el aparato circulatorio, el aparato urinario, y el aparato reproductor masculino y femenino. En el endodermo tenemos lo siguiente. Tenemos las glándulas endócrinas. El sistema respiratorio. El aparato digestivo. Eso está en el endodermo. Eso es en cuanto a lo que usted tiene que saberse de la capa germinativa. Las estructuras que derivan de cada una de ellas. Apréndanse siempre eso, jóvenes. Yo le he dicho. Aquí vamos a tener ahora la neurulación. La neurulación podemos definirla como el proceso que se lleva a cabo para la formación del tubo neural esa es una definición llana cuando le hablan de neurulación neurulación, neuro neurulación, aquí le está hablando de formación del sistema nervioso es decir, el tubo neural específicamente, qué es lo que ocurre acá, que vamos a tener una secuencia el, la neurulación mencionamos que proviene del ectodermo aquí tenemos ectodermo superficial aquí esto va a comenzar con una placa llamada placa neural, esa estructura que se ve acá la placa neural va a dar origen a un surco, que es esto, el surco neural. De acá vamos a tener lateralmente unos pliegues. Esos pliegues que se ven aquí lateralmente son la cresta neural. Cresta neural a los lados. Surco neural en el centro. Placa neural. Eso que se ve rojito ahí se llama notocorda. La notocorda es lo que dará origen a la futura vértebra. Es decir, a la columna vertebral. Aquí vamos a tener lo siguiente. Esto verde que está acá se llama... Cresta neural, como mencionamos, y de ahí de la cresta neural van a emigrar células. ¿Cuáles células van a emigrar de la cresta neural? Mencionamos en la clase, mencionamos los melanocitos, que son células que van a la dermis de la piel. Acuérdense que la dermis pertenece al mesodermo, pero esos melanocitos emigran a la piel para la producción de melanina, un pigmento endógeno que produce la coloración de la piel, melanina, tenemos también las células de Chuan, las células de Chuan son células del sistema nervioso, pero se originan en la cresta neural y son las células encargadas de la producción de melina en el sistema nervioso periférico, células de Chuan, también tenemos los feocromocitos o las células acromafines, esas células emigran a la, a la glándula suprarrenal para la producción de la adrenalina y no de adrenalina, específicamente a la médula de la glándula suprarrenal, la médula glándula suprarrenal proviene de la cresta neural, recuerden eso. Y ya la parte de la corteza proviene del mesodermo. Esos son dos orígenes embriológicos distintos. Una parte del mesodermo que es la corteza y otra parte del endodermo que es la médula. Específicamente de la cresta neural. Y ahí tenemos los feocromocitos. Mencionamos en clase que un tumor ahí a nivel de esas células. Vamos a tener un feocromocitoma, que es el tumor que se da específicamente en esas células. En la médula suprarrenal. Y hay una hiperproducción de adrenalina y no adrenalina. Eso es muy importante conocer. También jóvenes, vamos a tener que las células de la cresta neural son las células, los ganglios, que van al tubo digestivo. Son las células ganglionares que van hacia el colon, que son lo que van a permitir la peristalsis Si estas células ganglionares que van al tubo digestivo están ausentes, aquí vamos a tener un megacolon congénito a nivel del colon megacorno congénito o enfermedad de Hirschsprung. Eso es muy importante también conocerlo. También de acá van a provenir la, el plexo mientérico de Auerbach. Es un plexo nervioso que va a producir los movimientos peristálticos a nivel del tubo digestivo. Eso es muy importante. Otra cosa muy importante, tenemos acá las neuronas pseudonipolar del ganglio de la raíz posterior, que es una neurona sensitiva que deriva de la cresta neural. Y por último, tenemos también otra célula que son los odontoblastos. Los odontoblastos son la célula progenitora de los dientes. El próximo a la cuarta semana, vamos a tener la formación de los neuroporos. Vamos a quedarnos ahora con este tubo que está acá, que es el tubo neural. El tubo neural van a tener múltiples células que se van a encontrar a nivel cefálico y vamos a tener esta elongación. Esa elongación de ese tubo neural. Aquí vamos a tener dos aperturas. Una apertura que se llama neuroporo anterior, que está en contacto con la cavidad amniótica, neuroporo anterior o neuroporo cefálico. Ese neuroporo anterior va a dar origen a las famosas vesículas cerebrales que formarán el sistema nervioso central, específicamente el encéfalo. Esto acá. Luego tenemos esa estructura que se ve aquí posteriormente, que se llama neuroporo caudal o neuroporo posterior. Recuerden, señores, que los neuroporos deben de cerrarse uno a los 25 días y el otro a los 27 días. Esto en un embrión a los 22 días aproximadamente, que se va a ver esa estructura de esta forma. 22 días. Bien, esto que se ve acá, esas elevaciones que se ven acá, son los somitas. Y los somitas son las estructuras que van a formar el esqueleto y solamente quiero que se aprendan eso, los neuroporos anteriores, neuroporos posterior cuando se cierran, esos neuroporos mira acá tubo neural, ensanchamiento acá en la porción cefálica, las células que la cresta neural que no emigran que se van a nivel más craneal van a formar las famosas vesículas cerebrales, el neuroporo anterior si no se cierra vamos a tener acá una anomalía congénita que se llama anencefalia la anencefalia es una, un trastorno congénito muy importante que está relacionado con la deficiencia del ácido fólico. Mujeres que quedaron embarazadas y no consumieron antes de tiempo el ácido fólico. Entonces el desarrollo del tubo neural no se cierra esto y ahí vamos a tener esa anomalía congénita que es incompatible con la vida. La anencefalia. También vamos a tener la acrania. La anencefalia acompañada de acrania. También el neuroporo posterior, si no se cierra y se queda abierto, vamos a tener que el arco neural posterior no se va a cerrar por completo y vamos a tener ahí la famosa espina bífida. La espina bífida puede ser de dos tipos. Puede ser una espina bífida oculta o una espina bífida quística. La espina bífida quística es un poco más compleja y puede tener complicaciones. La espina bífida oculta, lo único que representa el paciente es un penacho de pelos a nivel de la región dorso-lumbar. Esa pasa desapercibida. Mientras que la otra, la quística, en esta vamos a tener que hay variantes. Si la médula espinal es la que prostruye por esa, ese arco neural posterior, ahí tenemos una, un mielocele. Mielocele si es la médula espinal que está prostruyendo. Tenemos un meningocel, si es la meninges, que están prostruyendo por ese arco neural posterior. También vamos a tener una combinación de la meninge y de la médula, si son las dos en conjunto ahí tenemos un mielo mielomeningocele, eso es muy importante, esta puede ser más complicada que las otras dos, el mielo mielomeningocele, porque una perforación de ese quiste con cualquier instrumento que pueda perforar ese quiste, ahí vamos a tener una meningitis y eso es muy importante tenerlo pendiente, una meningitis debido a que los microorganismos que se encuentran en la piel pueden penetrar por ese orificio que se ha realizado con la perforación de ese quiste. Y eso puede comprometer la vida del paciente. Vamos ahora a hablar de la vesícula cerebral. Las vesículas cerebrales son vesículas cerebrales primarias y vesículas cerebrales secundarias. Las vesículas cerebrales primarias, acá tenemos que son tres, que mencionamos que la elongación del tubo neural en su porción craneal va a formar tres vesículas cerebrales. Esas vesículas cerebrales son tres. Vesícula cerebral anterior llamada prosencéfalo, una vesícula cerebral media llamada mesencéfalo y una vesícula cerebral posterior llamada rombencéfalo. Eso es muy importante conocerlo acá, prosencéfalo vesícula cerebral anterior, mesencéfalo vesícula cerebral media y rombencéfalo, vesícula cerebral posterior. Son tres vesículas cerebrales primarias. Esto que está acá es la médula espinal que no se deriva de las vesículas cerebrales. Eso lo hablaremos en otra ocasión de dónde proviene la médula espinal. Haremos un video justamente de la médula espinal. Hasta ahora apréndanse eso, formación del encéfalo. Luego, a partir de la quinta semana, vamos a tener las vesículas cerebrales secundarias. ¿Con quién? Que estas vesículas cerebrales primarias se van a dividir en dos. Por ejemplo, la vesícula cerebral anterior se divide en dos. La vesícula cerebral media no se divide, se queda igual. Y la vesícula cerebral posterior se divide también. Es decir, que de estas tres vesículas, las únicas que se dividen son la anterior y la posterior. La media se queda igual y se sigue llamando mesencéfalo apréndanse eso señores, muy bien, aquí tenemos entonces la vesícula cerebral anterior, el prosencéfalo que se dividió en dos estructuras, aquí tenemos el telencéfalo que dará origen al futuro cerebro y el diencéfalo, esto acá, que dará origen a otras estructuras como son el tálamo, subtálamo, hipotálamo, metatálamo y las vesículas ópticas, el mesencéfalo dijimos que queda igual, luego tenemos el metencéfalo que es proveniente acá del rombencéfalo que se divide en metencéfalo y el mielencéfalo. El metencéfalo dará origen al puente y al cerebelo, y el mielencéfalo al bulbo raquídeo o médula oblongada. Mira acá, es lo mismo, pero aquí tenemos en una porción vertical vesículas cerebrales primarias, que son tres: prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo y con las divisiones de cada una. El prosencéfalo que se divide en telencéfalo y el diencéfalo, esas son vesículas cerebrales secundarias. El mesencéfalo que se queda igual, como mencionamos. Y el rombencéfalo que se divide en metencéfalo y mielencéfalo Ahora bien, recuerden, del mielencéfalo proviene la médula oblongada o bulbo raquídea. Del metencéfalo proviene el puente, metencéfalo proviene el puente de varolio. Y también proviene de ahí el cerebelo. Luego tenemos el mesencéfalo, eso acá, mesencéfalo que de ahí provienen los pedúnculos cerebrales la estructura que conecta el tallo encefálico que sería esto, el rombencéfalo conecta el tallo encefálico con el cerebro el diencéfalo de ahí proviene el tálamo, subtálamo, metatálamo, hipotálamo y el epitálamo, todo eso acá también de ahí hay unas... todo eso acá y del telencéfalo tenemos los ventrículos tenemos del telencéfalo los hemisferios cerebrales eso es a grosso modo lo que tienen que saberse de esas vesículas cerebrales secundarias el futuro encéfalo. Vamos a hablar ahora, en la quinta semana, vamos a hablar ahora de los arcofaringios o arcobranquiales. Los arcofaringios o arcobranquiales aparecen por emigración de la célula de la cresta neural, como mencionamos anteriormente, y van a formar diferentes dilataciones. Esas dilataciones se llaman acá, tienen parecido a branquias, eh, y son denominados arcofaringios o arcobranquiales, antiguamente llamados así arcobranquiales, pero se ha demostrado que los peces son los que tienen branquias, no los humanos. Y aquí tenemos que se quedó el nombre como branquial. Estos son arcos branquiales. Los arcos branquiales tenemos que va a dar origen a diferentes estructuras de la cabeza y el cuello. Entonces vamos a ver qué serían la musculatura y los huesos de la cabeza y el cuello. Tenemos acá los arcos faringios o arcos branquiales. Los arcos branquiales o arcos faringios son seis arcos los cuales uno de ellos es rudimentario y desaparece, que es el número 5, por lo que nos vamos a quedar con 5 arcos faringios o arcos branquiales. Aquí tenemos lo siguiente. Cada uno de esos arcos faringios o arco branquial va a dar origen a estructuras óseas, estructuras musculares y va a tener un nervio y una arteria que lo representa. Vamos a ver ahora cuáles son los pares craneales al inicio, cuáles son esos pares craneales que van a representar esos arcos branquiales o faríngeo. Aquí tenemos que el primer faríngeo está representado por el nervio trigémino. Nervio trigémino es el nervio quinto pacranial que va a representar el primer faríngeo o arco branquial. Y acá tenemos que el nervio trigémino también inerva. Miren acá músculos masticadores. Lo que está en rojo. Y acá el nervio está en rojo también entonces va a inervar esos músculos que se encuentran acá que van a tener el mismo origen embriológico por ejemplo el vientre anterior de digástrico, músculos masticadores van a provenir del primer arco faríngeo eso tenganlo pendiente, eso es un pequeño chivo para que ustedes se lo aprendan mejor ah el trigémino, entonces si usted no sabe cuáles son las estructuras que provienen del primer arco aprenda a hacer nervio y usted inmediatamente va a saber cuáles son las estructuras que inerva ya se está relacionando la anatomía y ahí se va a saber cuáles son las estructuras de esos arcos. Del segundo arco, aquí tenemos representación del segundo arco que es el nervio facial. El nervio facial es el séptimo pal craneal. Y es el que representa acá, innervando los músculos de la cara, músculos faciales. Todos los músculos faciales. Y el vientre posterior del digástrico que está acá. Recuerden que el vientre posterior del digástrico va a tener dos orígenes. Entonces, si está innervado por el facial y por el trigémino sería el vientre posterior proveniente del segundo arco faríngeo y el vientre anterior del primer arco eso es muy importante conocerlo acá tenemos que el tercer arco faríngeo acá tercer arco faríngeo va a estar representado por el nervio glosofaringeo que es el noveno par craneal miren acá, este músculo que se ve aquí es el músculo estilofaringeo que está inervado por el glosofaringeo y es muy importante conocerlo es el único que tenemos hasta ahora, el único músculo tenemos el nervio vago que va a ser el representante del cuarto arco faríngeo y del sexto arco. Del cuarto y el sexto sería el nervio vago que va a estar inervando las estructuras principalmente de la región de la laringe, la musculatura laringe y la faringe. Sería el nervio vago, el representante de ese arco branquial. Aquí tenemos las estructuras óseas. Estas son las mismas imágenes que vimos ahorita, los paredes craneales, los músculos. Y tenemos las estructuras óseas. Las estructuras óseas, miren acá, de la parte ósea. Esto que está de color verde, el martillo y el yunque, provienen del primer arco faríngeo o arco branquial. El estribo, que son huesos del oído, el estribo proviene del segundo arco branquial. Específicamente, apréndanse acá unos cartílagos. El cartílago de Mecker va a dar origen al martillo y al yunque. Y el cartílago del estribo se llama cartílago de Ritchie. Ese cartílago de Ritchie dará origen al estribo y a la apófisis estiloides del hueso temporal. Eso es muy importante conocerlo acá. En el examen le puede salir una preguntita de esa relacionada con el cartílago de Mecker, cartílago de Ritchie. Acá tenemos también que el hueso yoides está dividido en dos arcos faringios. El primer arco faringio también le llaman jóvenes arco mandibular porque de ahí se deriva la mandíbula. En el segundo arco, también llamado arco ioide, arco de ahí deriva el hueso ioide, específicamente la porción superior del cuerpo de hueso y las astas menores del hueso hioides. Ya que en el tercer arco vamos a tener que en el tercer arco se origina el hasta mayor del hueso hioides y la parte inferior del cuerpo del hueso hioides. Eso es muy importante conocerlo el hueso tiene origen embriológico del segundo arco y del tercer arco faríngeo y de acá del cuarto arco vamos a tener todos los cartílagos de las laringes aquí tenemos los arcos aórticos los arcos aórticos son estructuras que también por cada arco faríngeo o arco branquial, va a estar representado por un arco aórtico son seis arcos aórticos, miren acá los arcos aórticos donde uno de ellos al igual que los arcos faríngeos va a estar rudimentario, ese que se ve acá muy finito y tiende a desaparecer, involuciona ese arco o no sale estructuras importantes de este el número 5 el primer arco, acá tenemos que el primer arco faríngeo va a dar origen a las siguientes estructuras que son las arterias, miren acá aprendas esa tablita con respecto a los arcos faríngeos el primer arco dará origen a la arteria maxilar, el segundo arco a la arteria infrayoidea y a la arteria del músculo estapedio o arteria estapedica arteria estapedia también del tercer arco vamos a tener la arteria carótida primitiva o arteria carótida común y la arteria carótida externa. También vamos a tener la porción proximal de la carótida interna. Del cuarto arco, del lado derecho y del lado izquierdo, vamos a dividirlo acá, el cuarto arco en dos porciones. El lado derecho da de la origen a la arteria subclavia en la porción proximal y del lado izquierdo al callado de la aorta. Recuerden bien acá, callado de la aorta al lado izquierdo, arteria subclavia del lado izquierdo derecho en su porción proximal. El quinto arco como mencionamos no deriva ninguna estructura importante. Acá tenemos que del sexto arco, el sexto arco del lado derecho tenemos acá la arteria pulmonar derecha en su porción proximal y del lado izquierdo tenemos el conducto arterioso y la arteria pulmonar izquierda en su porción próxima. Bien, hasta aquí jóvenes. El video resumen de anatomía educando para el futuro. Espero que hayan entendido las partes más importantes. Los acápites claves de estos temas. Espero que por favor, de verdad, le vaya muy bien en su examen. Y no olviden suscribirse. Compartir esos videos con sus compañeros, colegas y amigos. Que de verdad le puede servir de mucha ayuda. El Dr. Reno se estuvo con ustedes. Y nos veremos en una próxima entrega. Vamos a seguir con otros videos. Desde la sexta semana en adelante. Hasta la octava semana. Y así sucesivamente. Todas las formaciones de los demás órganos que faltan. Así que nos vemos en una próxima. Y cuídense. Bye.